Le doy al play saltándome tres niveles de Saiyajin. Que no te extrañe que tenga detrás un callo imposible de destruir, incluso para Biggs. Soy el Issei que le mola la hermana de Whis. Difícil de encontrar como el puto One Piece. Siento la libertad volando en pericano como Link. No necesito ocarina para partirlo en un free. Mis rimas pueden matarte fácilmente como Acrylink. Es así, soy un freak, maestro de Rubik. Si preguntas, mi bici es sigiloso, inmortal, cual hoja oculta. realice un salto de fe y acabé matándome a paja soy una MSMC sin silenciador escupiendo balas, te me relajas cojo, cojo bien la caja noob no me hablas de clavas las si estás en Minecraft tú, estas frases son un trofeo platino, pibe percibe que hago más daño al mundo que el puto Fornite tengo la frialdad de karma el talento de Nagisa y la experiencia de Koro y matando artistas tengo el profesor Layton resolviendo el misterio, ya que asesiné toyacos desde el cielo a los hechos veo yo que van decrecios cuando solo se mete en setas, que quieres que te diga ganan dos de Bows, se te mierda tú solo recuerda todo todos, ahora hablando de FIFA decía deslizamiento de portería el marginado de la escuela con un mayor estilo que en Paradise Kiss hermano, Abre un portal como Rick y te vuelves marciano, necesito whisky ok, o si no la chupa todo el planeta eres el rey de la cloaca, pero te mata hasta un pepino feca, tengo un diario del futuro, sé que ocurrirán con tu fraseo no tendrá una Yandere como Juno como Yuno es amplio troceo, me siento en paz estando bajo las estrellas aunque mis rivales sean la gente que me rodea. Este flow te cuesta mil rings. Mis versos valen un millón de rubias. A mí no se me captura fácilmente como a Peach, Mi princesa no se llama Zelda pero es rubia. Este flow te cuesta mil rings. Mis versos valen un millón de rubias. A mí no se me captura fácilmente como a Peach, Mi princesa no se llama Zelda pero es rubia. Rap adictivo como la metanfetamina. Sub de Heisenberg. Conocimientos químicos. Yo pongo la ley de me, que te bañen ácido crees la ciencia, no en la biblia Me llaman Walter White porque hago cualquier cosa por mi familia Le doy más vueltas a las cosas que el puto Sonic Eres el Dr. Eggman, pero sin huevos estoy Estás inconsciente de mi increíble rima asonantes No las entiendes porque es como hablarte en parcel Cabrón, con este flow puedo partir más bragas que grito Tengo la fuerza de Hulk y el hambre de un ghoul. Las balas de Bond son los high-hats de este ritmo Te sientes dentro de Aliens cuando das un shot Like a paranormal activity, me catalogo a mí mismo El beat y yo somos como Ratchet y Clank, tú eres un Poe Soy un enola, salto en la tarima, monto un seísmo Me estoy volviendo loco, I am beyond two souls Listo como Armin, fuerte como mi casa, tenaz como eres Tráeme al titán que quieras, que lo derroto en dos segundos Los grandes nos vomitan, en cuanto nos digieren Encerrado en estas murallas, el mundo sigue oculto Esta sociedad me calienta la cabeza hasta que salten chispa Voy a necesitar toda la mercancía que guarda el zurdo Orcos con como tú No se pueden llamar artistas, ya que tu estrofa tiene más relleno que Naruto Que caiga una bomba nuclear a un joder O si no reviento yo estos zombies a cuchillo Lanzo granadas, muñones en el suelo van a caer Tiro de paca pan, se acabo de mejorar mis pilot Siempre fui más de rabi que de playboy Menos de fiesta que de jugasta, no sabe dónde estoy. A miles de monstruos he podido descuartizar. ¿Qué le voy a hacer, chico? I am the God of War. Este flow te cuesta 50 mil rings, mis versos valen un millón de rubias. A mí no se me casura fácilmente como a Peach. Mi princesa no se llama Zelda, pero es rubia. Este flow te cuesta 50 mil rings, mis versos valen un millón de rubias. A mí no se me casura fácilmente como a Peach. Mi princesa no